Judicatura inicia investigación sobre la actuación de con juez Marco Maldonado. Y en lo internacional, denuncian desaparición forzada de manifestantes en Argentina. Iniciamos contándoles que en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, saludó a los pueblos indígenas en su Día internacional. El jefe de Estado escribió en la red social... Hoy abrazo a los pueblos indígenas en su día internacional. Velaremos por sus derechos toda una vida. Y con respecto a este tema, hace pocos minutos el presidente de la República participó en la presentación del informe de avance de los diálogos con las nacionalidades indígenas. Es la historia de los héroes del 24 de mayo y tantas y tantas legendarias, míticas historias de heroicidad de los ecuatorianos. Es por eso que ahora, el Día de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, festejamos no únicamente a ellos, sino a todos aquellos que tenemos parte importante de nuestro componente racial indígena y nos sentimos sumamente orgullosos de ello.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 si nos sobrepasan los límites, evitamos caer en esta situación de peligro, del riesgo. A todo el tiempo es un riesgo, pero eh, tratamos de minimizar el mismo, por precaución del personal y del material. Desde aquí parte el personal de la unidad integrada, alertada por inteligencia militar,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 En las noticias del mundo les contamos que en Argentina denuncian desaparición forzada de un manifestante que participó en las protestas mapuche en el sur del país, mientras que Corea del Norte amenazó con atacar las bases de Estados Unidos en Guam. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Agradecemos la presencia de... Organismos de derechos humanos calificaron el martes de desaparición forzada la ausencia desde hace una semana de Santiago Maldonado, un joven que participó de una protesta mapuche en el sur de Argentina. Según testigos citados por las entidades humanitarias, Maldonado, de 27 años, fue subido a un vehículo de gendarmería el 1 de agosto por agentes de esa fuerza durante el desalojo violento de la manifestación en la provincia de Chubut. Santiago Maldonado no es una persona extraviada. Santiago Maldonado es un detenido desaparecido cuya aparición exigimos. Y el gobierno nacional no puede ocultar su responsabilidad en este hecho. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lamentó que se califique como forzada la desaparición de Maldonado. No, no está bien que, que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir eh, de qué manera o, o, o aportar algún dato diciendo que se lo llevó. Los organismos humanitarios pidieron garantías para que los testigos y los miembros de la comunidad mapuche puedan aportar información sin correr riesgos, ya que algunos dijeron tener miedo de hablar ante las autoridades. Corea del Norte amenazó el miércoles con lanzar misiles hacia las inmediaciones de las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam. Unos 6.000 soldados estadounidenses se encuentran desplegados en esta pequeña isla en el Océano Pacífico, situada estratégicamente entre la península coreana y el mar de China meridional. Su gobernador minimizó las amenazas norcoreanas, pero indicó que este territorio estaba preparado para cualquier eventualidad. Mientras tanto, bombarderos estadounidenses con base en Guam sobrevolaron el martes la península coreana. El presidente estadounidense Donald Trump prometió el martes fuego e ira por el programa de misiles de Corea del Norte, unas declaraciones que parecen responder a las amenazas habituales de Pyongyang, que por ejemplo el lunes había asegurado que transformaría a Seúl en un mar de llamas. Los especialistas discrepan desde hace tiempo sobre las verdaderas capacidades de Corea del Norte, en especial la de miniaturizar una ojiva nuclear para introducirla en un misil. Sin embargo, todos están de acuerdo en que Pyongyang avanza a grandes pasos desde la llegada al poder de Kim Jong-un a finales de 2011. Cientos de campesinos paraguayos retomaron el martes sus protestas en Asunción para exigir al gobierno la cancelación de sus deudas. El presidente Horacio Cartes vetó una ley aprobada por el Congreso para condonar las deudas adquiridas por los productores con la banca estatal y privada. La medida afecta a unos 17 mil pequeños productores con una deuda de unos 34 millones de dólares, según líderes del movimiento campesino. El presidente calificó la medida de elemento proselitista de la oposición y advirtió que de regir la ley, el Estado debería erogar más de 3.000 mil millones de dólares, el 25% del presupuesto de gastos a cinco meses de las primarias presidenciales. Ambas cámaras del Congreso tendrán que volver a discutir la ley y necesitarán mayoría simple para aprobarla. Tiene 81 años, 7 nietos y una pasión única por el rock Marijó ha roto los estereotipos sobre su edad Y se ha vuelto una sensación de internet con videos que superan el millón de visitas Esta singapurense aprendió a tocar guitarra a los 60 años Un sueño que había tenido durante toda su vida My gave me, a CD, Carlos Santana. me dieron un disco, un disco de Carlos Santana. Dijeron, abuela, te gusta la música, escucha esto, te encantará. Y seguro, escuché Samba Pati y me enamoré de Samba Pati. Esa fue la primera pieza que quería aprender, pero era muy difícil. Así que encontré un maestro, pero él me vio y me dijo, nunca le he enseñado a alguien de tu edad. Co conquistará un nuevo logro el miércoles cuando se presente en el desfile del Día Nacional de Singapur, conmemorando 52 años de la independencia del país. Large... Por ser mi primera vez en una presentación grande, naturalmente me siento nerviosa, pero me digo a mí, estoy bien preparada y daré lo mejor. En su carrera, Jo ha acumulado más de 20 guitarras, ha grabado un disco de música latina y a menudo es invitada a eventos de caridad y campañas para invitar a las personas de su edad a permanecer activas. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.